cuando no hay insulina no hay insulina sobre todo en la diabetes tipo 1 que es una enfermedad autoinmune que en la que se van destruyendo las células beta pancreáticas que son las que producen insulina y cuando no hay insulina pues tenemos los síntomas de la diabetes tipo 1 como es una enfermedad autoinmune muchas veces comienza en la edad infantil y son estos síntomas que tenemos aquí, la poliuria polidipsia, polifagia es decir, aumento de volumen de orina, recordáis por qué Vamos a ver aquí. Aumenta el volumen de orina porque aumenta la glucosa en sangre. No hay insulina, aumenta la glucosa en sangre. La glucosa se reabsorbe por el riñón, por medio de que transportador. El glut en parte, pero... Es GLT2 en la membrana apical, Glut2 en la basal. Pero cuando los niveles de glucosa son muy, muy altos se satura ese transportador y se pierde glucosa por orina. Al perderse glucosa por orina, debido a la osmolaridad de la glucosa, se pierde agua. Y tenemos un aumento del volumen de orina, que es la poliuria. Naturalmente perdemos mucho líquido. Al perder líquido tenemos una bajada de volumen sanguíneo. Se va a estimular la renina, angiotensina, la angiotensina... Eh, va a estimular la sed, vamos a tener polidipsia, aumento de sed y aumento de bebida. Se bebe más. Polifagia, vamos a tener polifagia porque a pesar de tener mucha glucosa en sangre, esta glucosa no va a entrar en los tejidos, los niveles de insulina muy bajos, basales, además eh, la insulina inhibe el apetito a nivel hipotalámico, si esto es el hipotálamo, ...esta inhibición del apetito por la insulina, por los niveles basales de insulina... ...como ahora la insulina no vamos a tener, pues no van a estar inhibidos... ...vamos a tener un apetito enorme, polifagia... ...a pesar de la polifagia, que es que se come mucho más... ...a pesar de eso el niño está delgado... ...está delgado porque toda esa glucosa de la sangre... ...no entra, pues, puesto que, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesitamos para captar la glucosa? Los gluc4 en las células que hacen entrar la glucosa... ...por lo tanto la glucosa está en sangre porque no es utilizada, no es utilizada... ...no es utilizada y empiezan a funcionar los mecanismos alternativos... ...para producir energía, que es que empieza a funcionar la neoglucogénesis... ...y la utilización de ácidos grasos para producir cuerpos cetónicos... Eh, esto es lo que se produce también cuando hay un ayuno permanente, entonces eh, aumentan los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos ya sabéis que algunos son ácidos y esos ácidos van a dar lugar a una acidosis. Es lo que se llama la cetosis en sangre, aumento de cuerpos cetónicos, que so, pueden ser utilizados como energía, pero que esa acidosis va a dar lugar, aparte de los síntomas, que van a ser, cuando tenemos una acidosis, ¿qué síntomas? tendríamos tenemos una acidosis que va a ser metabólica ¿Cómo, ¿cómo la compensamos? de forma respiratoria eso que tenemos aquí tenemos a este niño aquí que está tumbado y está, no lo veis aquí pero lo imagináis que está respirando profundamente esta respiración profunda es una hiperventilación. Con esa hiperventilación está quitándose anhidrocarbónico, CO2, con lo cual está eh, haciendo que el, el pH sea menos ácido. Es un sistema para hacer menos ácido el pH. Y si esto continúa, y si esto se es, continúa produciéndose si y no, no se hace nada en contra, acaba en coma, coma diabético. Bueno, eso sería la falta de insulina. Ahora vamos a ir con otra hormona contraria a la insulina, que es el glucagón. Y el glucagón sabéis que se produce en las células alfa de los islotes, que están en la parte periférica del islote. Serían las células alfa y el glucagón es un péptido. no llega al tamaño de proteína, tiene 29 aminoácidos. Es aún más pequeñito que la insulina, que llega justito a ser... ...el tamaño de una proteína... ...el glucagón se produce también con un precursor... ...el proglucagón... ...y eh, vamos a ver cómo se estimula... ...en la célula alfa... ...la producción de glucagón... ...el glucagón también se sintetiza... ...y se almacena en vesículas... ...el estímulo más importante... ...es la bajada de los niveles de glucosa... Ahora, no sabemos bien cuál es el mecanismo. Mientras que sí sabíamos bien cuál era el mecanismo en la célula beta, aquí pues, no sabemos muy bien. Pero hay otras cosas que estimulan a la célula de glucagón, que van a ser los receptores muscarínicos a los que se une la acetilcolina. Recordar que esto también estimulaba la célula beta pancreática. Esto lo hace mediante un receptor GQ que aumenta el fosfato, aumenta el calcio. También se estimulan por los receptores beta-2-adrenérgicos, es decir, los que son más afines por la adrenalina que por la noradrenalina. Estos se estimulan por una proteína GS que lo que hace es estimular el AMP cíclico. Y también estimula el glucagón la entrada de aminoácidos. Es decir, Algunos aminoácidos, la entrada de aminoácidos, también todos estos van a ser estimuladores del glucagón, de la secreción de glucagón. Van a inhibir el glucagón, pues sobre todo el receptor de insulina, esto que tenemos aquí sería la insulina, Muy importante, ya sabéis que las células beta, eh, dentro del islote, están en la parte central y la sangre pasa desde esa parte central a la parte periférica donde están las células alfa. O sea que la insulina llega a las células de glucagón, a las células alfa, muy concentrada. La insulina es un inhibidor, aquí tenemos la inhibición. Y se va a inhibir también por ese receptor que también inhibía la insulina, ¿cuál era? Somatostatina. La somatostatina que por vía paracrina prácticamente inhibe casi siempre y casi siempre inhibe naturalmente por una proteína GI que inhibe el AMP cíclico. Bien, la insulina es un inhibidor también importante del glucagón. Bueno, esto es lo mismo pero con colorines. El glucagón se libera por el islote, pasa a la sangre de la vena porta, llega a la vena porta, igual que llega al hígado, igual que la insulina, y en el hígado se degrada la cuarta parte de ella. Y el resto se va a perder por el riñón. Vida media muy corta, cortísima. Y el sitio donde va a actuar sobre todo fundamentalmente el hígado. Eh, aquí nos vamos a quedar, que el hígado va a ser el sitio de acción del glucagón. Y ya veréis que eh, la acción de glucagón va a ser sobre todo coger los depósitos de glucógeno, pasarlos a glucosa e invertir la glicólisis y, y hacer glucosa. Bueno, las eh, actúo, ya os lo he dicho, por una proteína GS que aumenta la adenilatociclasa, proteína quinasa A y lo que va a hacer es fosforilar sustratos. La insulina de fosforilaba la mayor parte de, los, de las enzimas y eso las activaba y esta va a actuar fosforilando y activando otras enzimas. Va a activar la glucosa 6-fosfatasa, va a activar la glucógeno-fosforilasa Va a hacer eh, que el glucógeno se convierta en glucosa 6-fosfato y como se activa la glucosa 6-fosfatasa, la glucosa 6-fosfato pasa a glucosa. Aumentan los niveles de glucosa dentro del hígado y salen al exterior. El, toda la vía de la glicólisis se invierte, se activan las enzimas que van a pasar de pirúbico a glucosa 6-fosfato. Y va a aumentar la degradación de los triglicéridos y los triglicéridos van a dar glicerol que se va a incorporar a esta vía inversa de la glicolisis formando glucosa y los ácidos grasos a través del malonilcoenzima van a pasar a la mitocondria en donde se van a formar cuerpos cetónicos. Es decir, el glucógeno va a estimular la glucógenolisis, es decir, la degradación de estos depósitos de glucosa que teníamos en forma de glucógeno, va a aumentar la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa, va a aumentar la cetogénesis y va a hidrolizar triglicéridos, bien, también... Eh, aumenta en cierta manera la captación de aminoácidos y ya veremos que eh, esos aminoácidos también van a ser… Eh... No, perdón, que me he confundido aquí. Estaba, estaba ya pensando en la, célula, en, la célula, en la célula del islote. Aquí tendríamos, si acaso, un aumento de degradación de proteínas. Bueno, sí, sí teníamos captación de aminoácidos. Bien, es igual. Lo más importante es que aumenta la degradación de glucógeno, aumenta la producción de glucosa por el hígado y estimula la lipólisis por el hígado. En el músculo y el tejido adiposo prácticamente no tiene un efecto. Lo más importante del glucógeno es que va a producir glucosa a expensas de glucógeno sobre todo. Bueno, y aquí tenemos esta gráfica que os la puse el otro día. Y en esta gráfica tenemos una comida a tiempo cero. Y veíamos cómo se elevaba la glucosa en sangre. Aquí en esta gráfica de aquí arriba vemos cómo simultáneamente se va elevando la insulina. Y aquí tenemos los niveles de glucagón también simultáneos. Y bueno, ¿qué es lo que podemos observar? que eh, justamente cuando comienza la comida, pues tenemos una subida. ¿Tiene lógica eso? ¿Cómo lo explicamos? Comienza la, la comida, todavía no ha subido la glucosa, no le ha dado tiempo. Miramos los niveles de glucosa en sangre aquí y son los normales, pero hay una subidita de glucagón. ¿Por qué podría ser? Pero que lo, no es la necesidad, sino cuál es el mecanismo. Quiero decir, esto podría venir muy bien para algo, pero de todos esos estímulos e inhibiciones que yo os he puesto en la célula, en la célula alfa productora de glucagón... Parasimpático eh, Ya sabéis que el parasimpático Se estimula con bastante antelación Incluso casi antes De comer Es posible que ese estímulo parasimpático Que eh, Por medio de la acetilcolina, Pues produzca este eh, Pequeño aumento de glucagón Naturalmente vemos que después Disminuye la cantidad de glucagón Y sigue disminuida Todo a lo largo Bueno lo vamos a ver esto con más detalle luego. Y luego, m, daros cuenta que os puse también la, en, en la gráfica lo que afectaban los aminoácidos a la secreción de insulina. Y aquí tenemos que inyectábamos insulina en esta zona, o, perdón, que administrábamos aminoácidos, arginina y veíamos que aumentaba la secreción de insulina. Es decir, los aminoácidos aumentan la secreción de insulina. Y tenemos aquí los niveles de glucosa. Os lo puse el otro día sin poneros los niveles de glucagón. Y nadie se dio cuenta o nadie se preguntó que por qué aumentando los niveles de insulina la glucosa no tendía a bajar. Sino que fijaros, que más bien si, si acaso sube. Pero no tiene tendencia a bajar. ¿Eh? y ahora esto se explica el otro día no había enseñado la gráfica del glucagón que es esta, pero ahora la veis y veis que los aminoácidos que estamos poniendo, que estamos inyectando no solo estimulan la insulina sino que estimulan el glucagón y da la impresión de que la secreción de glucagón en este caso es superior a la secreción de insulina y esto es lo que quiero, os, os quiero explicar lo importante para la acción del glucagón y la insulina no son los niveles absolutos de uno o de otro, sino la relación que hay entre la cantidad de insulina y la cantidad de glucagón. En este caso, gana el glucagón. Y tenemos que, si acaso, aumenta un poquito la glucosa en sangre, a pesar de que hay un aumento de insulina. Y esto lo vamos a ver más clarito aquí. Aquí tenemos... Eh, otro experimento en el que también eh, se ha dado una comida a tiempo cero, una comida mixta, y esta comida hace que la insulina, que tenemos, bueno aquí tenemos la glucosa en algún sitio, sí, aquí tenemos la glucosa, aquí tenemos la glucosa en sangre, Y aquí vamos a tener la insulina y vemos que tiene, hay una subida de insulina, lógicamente, y luego una bajada y luego se quedan unos niveles más o menos normales. Y tenemos el glucagón. Este es, esta es la insulina y este es el glucagón. Y tenemos también una subida de glucagón. Y diréis, bueno, pues ¿cómo puede ser? que tengamos Si tenemos una subida de glucagón, no estará dejando que la insulina eh, capte eh, glucosa y la meta en los depósitos. Sin embargo, lo que importa aquí no es la cantidad, si sube el glucagón o no sube, sino la relación que hay entre el glucagón y la insulina. Por ejemplo, en esta gráfica que tenemos aquí, es la relación entre glucagón insulina. Y aquí en esta relación vemos que aunque ha subido el glucagón, ha subido mucho más la insulina y por lo tanto la relación es muy baja de glucagón-insulina. Y vemos que llega un momento, esto serían eh, aproximadamente dos horas, seis, dos horas, cuatro horas. En este momento el glucagón supera su relación a la insulina y tenemos relativamente niveles altos de glucagón son niveles relativamente altos porque si miramos aquí no ha habido ningún pico no es que cuando baja la insulina de repente salga un pico de glucagón sino que simplemente la relación de secreción de glucagón e insulina se hace alta y esto hace que lo que veamos por ejemplo en el glucógeno hepático esto es glucógeno hepático es que el glucógeno hepático tiende a subir, subir, subir, subir, subir hasta este momento en el que justamente la relación de glucagón se hacía más alta y entonces el glucógeno hepático tiende a bajar, bajar, bajar. ¿Eh? Bajo el efecto de la insulina que tenemos aquí, aquí tendríamos la insulina, predominio de la insulina, aquí tenemos un predominio del glucagón. Bajo predominio de la insulina, el glucagón hepático sube, sube, sube. Bajo dominio del glucagón, baja, baja, baja. ¿Sí? Y esto es lo mismo, pero en salida de glucosa en sangre. No sale glucosa del hígado hasta que actúa el glucagón, en lo que ya empieza el hígado a producir y sacar glucosa. Muy bien la la, última, la Esta. Sí, la verdad, la verdad, la verdad. sí, no sé por qué sistema lo miden, pero miden la cantidad de glucógeno que se va acumulando dentro del hígado y esto hace que vaya aumentando por la acción de la insulina. Después de la comida, esto es la comida, tiempo cero, y después de la comida el aumento ese de glucosa va haciendo que se vaya acumulando glucógeno, vaya aumentando la cantidad de glucógeno hepático y posteriormente a esto, que te, este punto que tenemos aquí, que son los 360 minutos, que es cuando el glucógeno se hacía relativamente alto, a partir de este punto el glucagón en el hígado empieza a disminuir. ¿eh? Y empieza a disminuir porque está ganando el efecto del glucagón sobre el efecto de la insulina. El efecto de la insulina es aumentar el depósito, el efecto del glucagón es disminuir el depósito y poner glucosa en sangre. Bien, y ya hemos visto que tenemos... Insulina y glucagón como dos hormonas opuestas, el glucagón muy rápido y al mismo tiempo también la adrenalina, que es una hormona del estrés, también es rápida en, en cuanto a sacar glucosa de la sangre. Y tenemos a largo plazo otras hormonas que son, el glucagón también actúa también a largo plazo, sigue actuando, pero el cortisol tiene un poquito de influencia, la GH y la bajada de las hormonas tiroideas también tiene una relación. Las hormonas que aumentan la glucosa se potencian entre sí. Esto quiere decir que no es lo mismo eh, si tenemos el efecto sobre glucosa, aquí, de cortisol, que es bajito, el glucagón, que es rápido, como veis aquí, el glucagón, si lo ponemos en rojo, tiene un efecto de elevar la glucosa en sangre de forma rápida, ...y después disminuye, este es el glucagón. La adrenalina tiene un efecto también de aumentar la glucosa... ...pero si sumamos dos de estos compuestos... ...lo que tenemos es, por ejemplo, glucagón aquí más adrenalina... ...glucagón más adrenalina, tenemos esta subida... ...más grande, pero si sumamos cortisol, glucagón y adrenalina tenemos este aumento de glucosa en sangre tan grande. Es decir, que si tenemos varias de estas hormonas que suben la glucosa funcionando entre sí, eh, van a aumentar muchísimo los niveles de glucosa en sangre, va a haber una potenciación. Y esto se va a producir cortisol, glucagón y adrenalina justamente con el estrés. Y una cosa que suelo preguntar casi siempre es... ¿Cómo son los niveles de glucosa en sangre en un estrés? Un estrés sube los niveles de glucosa en sangre. Esto os lo digo porque he visto que a veces hay algún fallo, no sé por qué, en pensar que algunos estreses no suben los niveles de glucosa. Si alguien se cae, se rompe una pierna y eh, pone en el hospital, ¿cómo esperáis que sean sus niveles de glucosa en sangre? Altos. Si una persona tiene una infección... De repente y tal, ¿cómo esperáis que sean los niveles de glucosa? Altos. Es decir, daros cuenta que siempre que haya una persona, sobre todo si es diabética y le pasa algún tipo de trastorno de este tipo, esperad siempre que los niveles de glucosa en sangre se multipliquen muchísimo con respecto a los que tenía antes. A lo mejor estaba bien controlado sin el estrés, pero en cuanto que hay un estrés, los niveles de glucosa en sangre suben por encima de lo normal. ¿Eh? Luego cuando baje ese estrés se van a, dis, van a disminuir esas hormonas del estrés y a esa persona le van a bajar los niveles de glucosa en sangre. Bueno, aquí tenemos varias fases en, en los equilibrios de glucosa que me ha parecido interesante poner que se refieren a cómo es la glucosa en los distintos eh, periodos metabólicos. En el periodo de ingesta de comida, la glucosa viene de fuera, es glucosa exógena. Y durante este periodo, que la glucosa entra de fuera, que es el periodo eh, de ingesta, eh, la hormona que actúa es la insulina. En este trozo que tenemos aquí, la acción es de la insulina. En los periodos postparandiales, después entre comida y comida, la hormona lo que vamos a tener es glucosa, pero es glucosa que va a proceder de los depósitos de glucógeno hepático. Vamos a tener también glucosa y la hormona que va a actuar aquí sobre todo es el glucagón. Eh, en los periodos postprandiales más avanzados, digamos incluso la noche, teniendo en cuenta incluso la parte de la noche, también vamos a tener los, la glucosa a partir del glucógeno hepático. Y también la hormona fundamental va a ser el glucagón. Ahora, a partir de que estemos en ayunas, a partir de dos días, en ayunas, aquí ya vamos a tener más hormonas que entran a formar parte y aquí las, las células ya no se van a nutrir solo de glucosa. Aquí se van a empezar a formar glucosa y cuerpos cetónicos. y parte de los órganos, por ejemplo el sistema nervioso, va a utilizar estos cuerpos cetónicos como fuente de energía. Y aquí vamos a tener otras hormonas que van a ser la GH, va a ser también el glucagón, y van a intervenir también la disminución de la T3, que va a ser importante, y vamos a tener un poquito de cortisol, pero poco. Más avanzada el ayuno, si el ayuno avanza todavía más, lo que vamos a tener es que va a haber un predominio de cuerpos cetónicos con respecto a la glucosa. En esta gráfica que tenemos aquí hay... Una relación de las hormonas que hay en los niveles, en los periodos postprandial cercano, es decir, después de la comida, hay más insulina, menos glucagón, los niveles que hay de cortisol y hormonas tiroideas y GH. En los periodos entre comidas baja la insulina y es relativa, aunque el, el glucagón lo veáis aquí bajito. Lo que importa no es la cantidad de glucagón, es la relación con la insulina. O sea, daros cuenta de que aunque el glucagón lo veamos bajo, lo que tenemos que fijarnos no es si es bajo, sino como cuánta es la relación entre glucagón e insulina. Y aquí todavía está eh, funcionando el glucagón. Y en los periodos de ayuno más prolongados el glucagón incluso sube, sube más y aumenta sobre todo la GH. Bueno, con esto acabamos el páncreas endocrino, y vamos a empezar con la clase de lípidos. Que ya veremos que los lípidos, el tejido adiposo, que es un tejido que produce hormonas. Y estas hormonas, que son las adipoquinas, nosotros vamos a ver dos de ellas. Fundamentalmente. Tejido adiposo lo clasificamos desde el punto de vista metabólico en dos tipos: un tejido adiposo central o abdominal y un tejido adiposo subcutáneo. Tienen distintas características metabólicas. El tejido central o abdominal es lo que da en las personas pues, lo que se llama forma de manzana. En el abdomen hay más contenido de tejido adiposo. El tejido subcutáneo es lo que da esa forma de pera. Este es un, un, un sitio característico femenino, este depósito subcutáneo. Y este, esta grasa subcutánea es metabólicamente mejor que eh, la grasa abdominal. La grasa abdominal no sabemos por qué motivo, eh, no se sabemos si es porque eh, la sangre que viene de la, de la grasa abdominal llega más concentrada al hígado y sin embargo la grasa que viene del tejido subcutáneo pues tiene que pasar por toda la circulación general para distribuirse por los tejidos y entonces pues llega menos. El caso es que la grasa central abdominal es la que nos va a dar lugar a lo que es la enfermedad metabólica de la que vamos a hablar y, sin embargo, la grasa subcutánea, aunque es verdad que produce más leptina, las mujeres tenemos más cantidad de grasa, pero la cantidad de grasa que tenemos está localizada de forma subcutánea, excepto después de la menopausia, en la que la grasa pasa de la zona subcutánea a la zona abdominal. ¿Eh? Digamos que es un efecto, de alguna manera, derivado de los estrógenos, el que la grasa cambie su, su localización. Ya sabéis que hay hormonas esteroides que hacen que esta grasa varíe la localización. Una de ellas, ¿cuáles eran? Las que hemos visto. Una, est una hormona esteroide que hacía que la grasa cambiara de sitio. Sí, los glucocorticoides, el cortisol. Cuando había un síndrome de Cushing, recordáis ...que la grasa se iba de las piernas y los brazos... y e iba hacia la zona abdominal... ...después de la menopausia pasa lo mismo en las mujeres... ...la grasa de, que hay depositada de forma subcutánea ...pasa también a la zona abdominal... ...se empieza a tener más cintura, la grasa más en el abdomen... ...de alguna manera, tanto el cortisol... ...no sabemos por qué mecanismo... ...como los estrógenos, tampoco sabemos por qué mecanismo hacen que la grasa cambie de un sitio a otro. Y el tener grasa abdominal es eh, una cosa que es peligrosa desde el punto de vista metabólico. Y una de las formas de medir un poco el riesgo que hay de enfermedad metabólica es simplemente medir la circunferencia en la cintura. Es simplemente mediendo la circunferencia, no sé si esto a lo mejor lo habéis hecho en prácticas, igual, ¿sí? pues eh, más de 102 centímetros en los hombres o más de 88 centímetros en las mujeres es ya riesgo de poder tener una enfermedad metabólica. Eh, por lo tanto hay que tener cuidado porque la enfermedad metabólica consiste en que hay eh, predisposición a tener diabetes tipo 2, es decir, insensibilidad a la insulina, pues ya sabéis que la diabetes tipo 2 se da porque la insulina no está funcionando correctamente en los receptores o hay menos receptores o esos receptores no funcionan. Hipertensión, aumento de la tensión arterial y aumento de triglicéridos en sangre. Obesidad y diabetes tipo 2 están muy relacionadas. Como se ven estos eh, cuadros estos mapas que tenemos aquí, en este mapa de arriba lo que tenemos es eh, la obesidad en el mundo. Vemos que hay mucha obesidad pues, en el Estados Unidos, en algunas zonas específicas curiosas como Arabia Saudí, y en bastantes zonas del mundo la obesidad, que es en, en la zona lo más rojo, pues está muy aumentado. La diabetes tipo 2... Se relaciona bastante con los sitios donde hay obesidad, en algunos sitios mucho, como veis en Arabia Saudí eh, que hay mucha obesidad y también muchísima diabetes tipo 2, pero se relaciona bastante. También hay factores genéticos seguramente, pero además de los factores genéticos se ha visto que la obesidad ya directamente ya promueve eh, esa insensibilidad a la insulina. Bueno, como es un, un problema de los países más desarrollados, pues esto hace que se dé mucho dinero a la investigación en obesidad. Eh, eso hace que la investigación en obesidad pues vaya muy deprisa y que seguramente a lo mejor algo de lo que os diga ahora pues está anticuado, porque verdaderamente va muy deprisa porque se investiga mucho en obesidad, debido a que es un problema de nuestros países. ¿Qué sabemos del tejido adiposo? Pues el tejido adiposo recibe información de ácidos grasos del medio, de ácidos grasos y derivados por medio de receptores que ahora mismo estos receptores se conocen sus ligandos y se están utilizando modificaciones farmacológicas. Por ejemplo, sabemos que hay unos receptores que son receptores nucleares que se llaman receptores de perosisomas o pipar. Eh, porque está en, en inglés los receptores PIPAR alfa que eh, lo que hacen es modular la oxidación de ácidos grasos en hígado y en músculo y los receptores PIPAR gamma que están además de en hígado y en músculo están en tejido adiposo. Los PIPAR gamma que son unos receptores a los que se les une ácidos grasos y prostaglandinas y otros derivados, van a modular de alguna manera la sensibilidad a la insulina. Y ya tenemos ligandos que se están utilizando para el tratamiento de la diabetes, que son las tiazolidene diazodil... bueno, dionas. Las tiazolidenedionas son unos compuestos farmacológicos que se unen a los receptores de pipargama. Y ya vamos a ver cómo estos receptores eh, son capaces de modular la producción de una de las hormonas de las que vamos a hablar, que es una adipoquina, que es la adiponectina. Bien, solamente que sepáis que existen estos receptores, que antiguamente eran unos receptores de los que se llamaban receptores huérfanos, porque se conocía que existían, pero no se sabía quién, quién se unía a ellos. Ahora mismo ya se empiezan a conocer eh, sus uniones y se sabe que tienen que ver con la resistencia a la insulina. Tejido adiposo está formado por los adipocitos, y los adipocitos seguramente los recordáis como una célula que tiene un núcleo ahí en una esquina y un depósito muy grande de triglicéridos. Y a lo mejor no os dais cuenta de que esta célula, a pesar de producir lípidos y almacenar lípidos, también produce proteínas. Produce proteínas como son receptores de hormonas, hay una gran cantidad de receptores de hormonas en los tejidos lipídicos, tanto en citoplasma como en membrana hay transportadores de glucosa, los GLUT4 también fabrica proteínas que se utilizan para estos depósitos de lípidos para mantener los depósitos de lípidos como son las perilipinas produce enzimas como la lipasa dependiente de hormonas que ya sabéis que es estimulada por muchas hormonas e inhibida ¿Por? ¿Quién inhibe a la lipasa dependiente de hormonas? ¿Sí? Esta es muy fácil. ¿Quién inhibe a la lipasa? Una hormona. A insulina. Si digo una, tendrá que ser la insulina. Si digo varias, entonces ya, pues, ya pueden ser varias. La insulina. La insulina inhibe a la lipasa dependiente de hormonas y hay muchas que la estimulan. ¿eh? Muchas la estimulan y una de la inhibe. También produce la lipoproteín lipasa, que es una enzima que se exporta, que se produce al exterior. Esta enzima va a ponerse en el epitelio de los capilares y esta lipoproteína lipasa lo que va a hacer es digerir los triglicéridos que se encuentran en las partículas lipídicas, en los kilomicrones y en las VLDLs. Se producen ácidos grasos libres y estos ácidos grasos libres son captados, por ejemplo, por el mismo adipocito que los incluye como triglicéridos en estos depósitos. Y además el tejido adiposo tiene unas enzimas que son importantes para el metabolismo esteroideo. Tiene 11 beta-hidrosisteroides de tipo 1. ¿La recordáis? La tipo 1, ¿eh? La 2 era la que estaba en el riñón. Y la 1 es la que está en otros tejidos, por ejemplo, en el tejido adiposo. Y esta es capaz de pasar cortisol a cortisona y cortisona a cortisol. Es decir, que si nosotros tenemos cortisol, lo puede inactivar, pero si nosotros tenemos cortisona que proviene de otras zonas o que hemos dado a una persona un tratamiento con cortisona, que se puede dar un tratamiento con cortisona, estas células, por ejemplo, lo transformarían en cortisol. E11 ¿Eh? beta hidrosiesteroide deshidrogenasa tipo 1. No va a haber tantas hidrosiesteroides deshidrogenasas, ya sabéis que vamos a tener solamente unas pocas. La 3 beta hidrosiesteroide deshidrogenasa, la 11 beta hidrosiesteroide deshidrogenasa y otra más que tenemos aquí, que es nueva, que es la 17 beta hidrosiesteroide deshidrogenasa, que es la que va a transformar la androstenediona en testosterona. Es decir, tejido adiposo es capaz de transformar androstenediona en testosterona y estrona, que también se transforma por este mecanismo, en estradiol. Pero también tiene aromatasa, y la aromatasa transforma la testosterona en estradiol o la androstenediona en estrona. Estos, todas estas estradiol va a hacer que la grasa se disponga de forma femenina, eh, ...por ese motivo en, al, en algunos hombres que, eh, que están muy obesos... ...esa obesidad eh, en la parte de la grasa de la mama... Si, ...si su propia testosterona se transforma en estradiol... ...pues esa disposición mamaria parece que tienen... ...más agrandada la grasa en la zona mamaria... ...y eso se debe a esta hormona que hay en el tejido adiposo... ...esta hormona que hay en el tejido adiposo... Si, si hay mucho tejido adiposo, pues puede transformar la propia testosterona de ese hombre en estradiol y ese es el motivo. Bueno, estas son las vías. No sé si la vamos a hablar ahora, bueno, posteriormente hablamos de ellas. A ver qué hora es? Bueno, vamos a, vamos, ya que tenemos esto aquí, aprovechamos para repetir las vías, las vías enzimáticas que me las vais diciendo: colesterol, S.C.C., Pregnenolona. Tres beta hidrosiesteroide deshidrogenasa, progesterona, diecisiete hidrosilasa, diecisiete hidrosi por la misma diecisiete hidrosilasa. 17 hidrosis progesterona. Aquí tendríamos la 3 beta. Estamos en la reticular. 17, 20 liasa. Androsterona la de hidroepiandrosterona y por la 1720 20 liasa androstenediona aquí nos quedamos en la capa reticular teníamos de hidroepiandrosterona androstenediona vale, la androstenediona de hidroepiandosterona puede pasar por la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa a androstenediona. La androstenediona, si tenemos aromatasa, pasa a estrona. Y si tenemos. 17 beta hidrosisteroide deshidrogenasa pasa a testosterona. Y si tenemos aromatasa, la testosterona pasa a estradiol. También aquí por la 17 beta hidrosisteroide deshidrogenasa la estrona pasa estradiol. Eh, por lo tanto, en el tejido adiposo creo que aquí ya hemos visto, ya hemos visto todo, todos los enzimas. Así que si os fijáis en esto, aquí con esto ya tenemos suficiente. Solamente tenemos el enzima S. Que es la hidrosisteroide deshidrogenasa, la 11, que es la que está en otras células y que es la que transforma el cortisol en cortisona, si es la tipo 1 o la tipo 2. La tipo 1 también pasaría cortisona a cortisol. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que en el tejido adiposo vamos a tener 17 beta hidrosisteroide deshidrogenasa, vamos a tener aromatasa y por lo tanto, como esteroide final, nos quedaría el estradiol. ¿Eh? Una persona que tiene mucha grasa, pues posiblemente por medio de todos estos intermediarios, aunque a lo mejor eh, no produzca, vamos a suponer que es una mujer, y está ya después del periodo de la menopausia, ya no produce estrógenos, pero con mucha grasa, si, ten, si su adrenal produce de se transforma en androstenediona, pues tendríamos un poquito de, más de estradiol. por ese mecanismo de que el adipocito estaría siendo un productor de esteroides. Bien, además de todos estos enzimas que actúan sobre los esteroides, vamos a producir dos hormonas proteicas que son de las que vamos a hablar, que son la adiponectina y la leptina. Y además el, el, la célula adiposa produce citoquinas, produce interleuquina 6 y producen otros factores como el TNF alfa o proteínas atraedoras de monocitos que van a estimular al sistema inmune. El, el tejido adiposo es un estimulador del tejido inmune. Bueno, además hay otras, otras proteínas de las que ya no voy a hablar que también se producen, como renina, geotensina, que a lo mejor por estas vías, por la producción de, estas, de estos péptidos como renina geotensina, hay una propensión a si el tejido adiposo es muy abundante, a que eh, eso produzca un aumento de la posibilidad de tener hipertensión.